Hace mucho tiempo, un dios gobernaba el mundo, se llamaba Bunivelce. Bunivelce derrotó a su madre, la diosa Moin, y tomó control del mundo. Moin desapareció en el mundo oculto, el mundo invisible. Bunivelce era un dios con muchos problemas, el mundo era un hecho estaba destinada a morir. Él creyó que una maldición yacía sobre el mundo a causa de su madre Muin. se sabía que debía destruirla. Para hacer esto, debía buscar la puerta, la puerta al mundo invisible donde su madre esperaba. Usando solo su fuerza de voluntad, creó al primer falsi primero creó al falsi pals. El deber que le encomendó fue abrir el mundo y buscar la puerta a Muin. A continuación creó el falsi Etro. Pero fue un error. Sin saberlo, lo creó a imagen de Muin. Bunibel se la temía y no le dio a Etro poder alguno. En vez de ello, creó al el falsi Lincei. El deber que recayó sobre él, fue el de proteger a Bunivelse de cualquiera que pudiera buscar su destrucción. Bunivelce le dio a Lindsay un deber especial. Debía despertarle cuando llegase el momento. Entonces Bunivelse se volvió de cristal, y cayó en un sueño eterno. Pals deseaba expandir el mundo, así que creó muchos Falsi y Lucy. Lincei deseaba proteger el mundo, así que creó en muchos para sí y Lucy. Pero Etro no tenía poder y no pudo hacer nada. Solitaria, pensó en su madre, a la que tanto se parecía. Etro desgarró su cuerpo, dejando su sangre fluir hacia la tierra y desapareció del mundo visible. De esa sangre. Arrancada de su cuerpo, surgió la humanidad. Criaturas que nacían solo para morir. La destrucción del mundo visible no era una maldición, solo era el destino. El mundo se dividió en dos mitades, la visible y la invisible. Si el equilibrio entre ambas fuese destruido, el mundo entero sería destruido. La diosa Muy no podía hacer nada para parar el destino. Fue engullida por el caos del mundo invisible. Justo antes de su último momento, Etro llegó a su lado. Muy le dijo a Etro que debía proteger el equilibrio del mundo antes de deslizarse en el caos para siempre. Pero Etro fue necia y no entendió el significado tras las palabras de Muy. Etro estaba solitaria, pero sintió afecto por esos humanos que solo vivían para morir. Mientras morían, Etro sonrió y les dio caos. Al caos que Etro les dio, los humanos lo llamaron Corazón. Sus corazones se convertirían en su poder, pero los humanos aún no sabían esto. Pronto. Nombraron a Paz el todopoderoso gobernante. A Lindsey le nombraron su protector. Y Etro, a Etro le nombraron muerte. Los humanos vivían en el mundo, con caos en su interior. Como mantienen tan cerca el caos, el mundo vuelve a estar equilibrado. Y Bunivelce aún duerme, como un cristal. Hasta el final de los tiempos.